¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están gente bonita? Bienvenidos a este hermoso canal. Hoy traemos segunda parte. Claro que sí. De Cup. ¿Cómo? Nos quedamos en esta parte. Obviamente tuve que acomodar varias cosas. La cámara ya se ve un poquito más diferente. Lo dejamos en esta parte de acá arriba porque me veo un poquito más sexu sexual. Sexual, Ganamos en la cosecha esta fea Así que... Vamos acá arribita Vamos a darle aquí Por si acaso, ¿no? Pero bueno, empezamos Vamos, dispara Dice... Este... Gilipollas Ok Que tengan entendido eh, Que tengan entendido Es que no sé Me gusta hablar así raro Que tengan entendido Que... que ya van dos veces que grabo Este... Este video eh, porque, pues literal, la forma en que grabé los demás se veía muy mal, el audio no estaba bien acomodado. No me eh, puedes... tu vida, crack. Eh, la verdad, me pasé. Pero bueno, lo estoy volviendo a regrabar. Ay, joder. Joder. Joder, macho.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 A este. ok Subimos. Wey, <tose> <tose> tardé. oh, tardé una eternidad cuando lo cuando lo grabé por primera vez y me lo pasé a la segunda. Ah, buenísimo, hermano ¡No! ¡Buenísimo! Bien ¡Wow! Ok, vamos a investigar lo demás Tenemos... Uh, ¿Qué tenemos? Ah, mira, una carta ¿O qué es eso? No sé qué será Ok, un museo Sí, no, un museo Porque hay una tentera ¿Qué es se... eso? A ver... Están viendo lo que estoy viendo yo... Un pescado pescando... ¡Fuera de aquí, espíritus! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Son reales! Estaba a punto de golpearnos con el viejo movimiento de desvío... Así como lidiamos con los fantasmas por aquí... Solo un idiota intenta dispararles a alguien que no está aquí... Hablando de no estar aquí... ¿Les importaría largarse a otro lado? ¡Me están espantando los peces! ¿Ok? ¿Ok? Uh, ¿Y qué se hace aquí o qué? No te largues, te digo. Esta tumba solo es para raros. ¿Ah? Solo un idiota intenta dispararles a alguien que no está aquí. Pero... Pero qué, cómo haces esto, qué, cómo haces esto, <risa> última es si no me voy a investigar. Estás bien peleo, bien What the fuck? ¿Cómo haces esto? A ver. pasa Ah, cabrón. Vete a la madre, güey. O sea, vean esto. Sí, robando contenido, robando contenido y qué, pero vean, el güey pone Pone ahí, solo te quedan un salto fantasma por si no entiendes. Y pone suscríbete. Güey, pone suscríbete. Bueno, ya que están aquí, suscríbanse a este canal, claro que sí. Bueno, ya sé cómo. Se, se me había olvidado que en el tutorial te dicen cómo meterte a, eh, a los cuerpos, pues. Entonces debes de apretar doble Z para metértelos por la cola. ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¿Cómo se te ocurrió? ¡Hijo de puta! Bueno, se me había olvidado Se me había olvidado Ahí está, ¡pumba! Ok Ok Ok Ok Ok Ok, okay. Bien Bien Ok ¡No! ¡Estás bien, pequeño? ¡Fuck! ¡Hermano! Otra vez La cagué, loca La cagué yo La cagué yo la cagué. Es que el de abajo está un poquito raro, ¿no? Ok, ya supe cómo ¿Les da con un algo? Sí, ¿no? Ok Qué raro, cara. Este vamos rápido, ok. Ok. Ok. Oh, cabrón, hasta con sombrero y todas las cosas, hermano. Ven, ven, pelotudo. Ok. Dámela, dámela. la, dámela. damela ¿Cómo no sé cómo agradecerles que me hayas salvado Ay, vaya modales que tengo, ni siquiera me ha presentado Me conocí como Cali Legendario, encantada de conocerlos. Estaba buscando magia cuando me había atrapado por esas fantasmas. Y hablando de magia, ¡Aceptar ese regalo de ayuda Hay otros boluseos por aquí, el linda de estero, pero me pregunto si... ¿Qué? ¡Oh, a huevo! ¡Ey! desbloqueaste un nuevo super... ¿Super qué? ¡Válgame! ¡No se olvide de las es de mágicas de ver qué pasa de las alas! Oh, oh, oh, no sé qué es esto. Bueno, tenemos un nuevo amuleto. <coughs> bueno, y hasta aquí lo vamos a dejar, gente. Muchísimas gracias por acompañarme. Tal vez está muy mal que deje muy poquito tiempo. Pero si les gusta este tipo de contenidos, por favor, háganmelo saber. Claro, díganme en los comentarios Oye, pues la verdad me gusta Quiero ver un poquito más de lo que tú traes Y claro que lo aumento un poquito más a los videos Pero... Nos vemos gente, cuídense mucho Un beso en el... Anís Nos vemos gente, bye